Para elaborar nuestra tortilla de patatas vamos a necesitar 3 o 4 patatas, 4 o 5 huevos medianos, media cebolla, un poco de sal y aceite de girasol para freír. Una vez que tengamos nuestras patatas vamos a añadirle un poquillo de sal y vamos a poner el aceite. Para que se vaya calentando y poder freír nuestras patatas. Uno de los trucos para que la patata sea la jugosa es que la temperatura a la cual se, se fríen las patatas no sea muy alta, para que de alguna manera se cueza dentro del aceite. Y el aceite tiene que ser abundante con respecto a la cantidad de patata que tenemos. Las que las patatas están friendo vamos a coger los huevos y en el mismo bol donde antes hemos enjuagado las patatas vamos a batir Cuando vemos que ya la patata está un pelín tierna vamos a añadir la cebolla y a partir de ahí en unos 5 minutos ya tendremos la para hacer. dependiendo de la cantidad de huevo que le echemos con respecto a las patatas la tortilla nos saldrá más jugosa o más jugosa mezclamos Otra cosa súper importante es la sartén. Tenéis que escoger una sartén que sea de 20. la o la mejor sartén que te caiga. Y la vamos a poner al fuego con un poquito de aceite. Y una vez que tengamos el aceite, en temperatura media, vamos a añadir la mezcla.